tú ¿Cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermana.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 Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó uno Y el ratón bajó hicoridicoridoc. El, el ratón subió al reloj El reloj marcó dos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 cayó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 ¡La! ¡La! <laughs> <Susurra> Cuatro bebés saltaban en la cama, uno se